Qué difícil querer continuar sabiendo que en este mundo no encajo. Qué difícil querer continuar con tus sueños y siempre verte más abajo Qué difícil es el aceptar que de nada valió cada día de trabajo Qué difícil es ver que todo lo que hiciste al final no valió un carajo Y es que nunca he sido bueno, si acaso algunas veces solo encima del promedio A veces extrovertido pero casi nunca pasa Soy más de estar en casa, creo, no tengo remedio Dicen que hago a fiesta solo porque soy callado No sé por qué no encajo, tal vez deba cambiar algo Pero si no me gusta ir de antro ni a los bares Soy más de llorar a mares viendo una peli en mi cuarto Así que al carajo Haré lo que me gusta, escribir lo que me asusta Y buscar a quien me busca, no esperes un perdón Si sé que no tengo la culpa, no tengo por qué dar explicaciones ni disculpas Trato de estar bien con lo que vivo Si para ti no es nada, para mí es suficiente No sé por qué en las buenas casi nunca estoy conmigo Pero en las malas se la veces siempre, siempre No me gusta ir a comprarse, sé que no me alcanza Yo prefiero trabajar para después ir a la plaza ¿Qué pasa? Si también a ti te pasa Que sales un momento y ya quieres volver a casa Hay días en que me despierto y me siento al cien Me gusta lo que veo, si me veo en el espejo Pero después de unas horas no me Bien. No me gusta mi reflejo y me enfoco en mis complejos No escucho mis consejos pero aún así escribo Aunque pierdo el interés cuando escucho lo que digo Y no es lo que yo digo, es sobre cómo lo digo No soy fan de mi voz, soy mi peor enemigo Sueño con que era el mejor y algunas veces lo olvido Me encuentro lo que escribo cuando me siento perdido Quiero mirar atrás, todavía me siento herido Porque no soy el artista que me gustaría haber sido Si hubiera levantado en vez de diez minutos más Si hubiera practicado en vez de salir a jugar Si hubiera preguntado si me podía presentar En algún evento privado, esto no sería igual Si con la vida de adulto hubiera actuado como adulto Pero mientras sigo siendo el mismo niño de mamá Tengo miedo, en el alma que todavía me acuerdo Y aunque no quiera aceptarlo, no he podido superar Soy un especialista En decir amar sin amor En guardarme el rencor En callar mi dolor hasta está la vista No voy a luchar porque no va a luchar Por mí no voy a cambiar Si soy perfecto. Porque aunque nadie lo note Yo sí lo noto y me lo tomo con rigor Soy conformista Aunque todos lo noten Yo me hago el tonto pero sé cuál es mi error Estoy aquí otra vez Poniéndome de pie Tengo miedo otra vez Pero me quedaré Lo intentaré otra vez Hasta que salga bien No me lo puedo perdonar Pensando que alguien viene a ayudar Me estoy cayendo pero quiero continuar No me lo puedo perdonar Digo que no merezco estar aquí atrás Pero la vida hoy me puso en mi lugar Quiero intentarlo y siempre vuelvo a fracasar No me siento bien pero tampoco estoy tan mal Me trato de ser fuerte y vuelvo a rendirme. Todo va bien, pero por qué me siento